Bienvenido a las noches infernal donde Contamos historias en espeluznante Yo soy el senor de... He llegado un momento a hacer este estilo Desde historia Uno de los dos personajes De la famosa serie De anime Llamado Inuyasa hay un personaje pero no lo conté Su historia. Del. Pero le conté Una de sus funciones. Si queréis escuchando el nuevo. Pueden encontrar aquí abajo los enlaces. Al igual que a mi canal. Donde conté encontrarán más contenido aterrador. Por eso suscríbete. Y activar la campanita como siempre. Esta historia comenzará así. En el antiguo Japón. Feudal había un hombre. Es un ser despiadado y cruel, pero extremadamente inteligente. Su nombre significa demonio o abismo en japonés antiguo. Eso, no humano, que posee una pura gran maldad y ambición. Su apariencia es muy similar a la de Muso, la extensión de Naraku. Lo que se explica porque Muso fue un intento de Naraku para librarse de Onigumo y Historia era un bandido ambicioso y traicionero que iba de todas la aldea saqueando a todo con su banda de ladrones. Tendió una trampa a su camarada de saqueos Rasetsu para robarle sus hombres y riquezas, pero su plan no rindió frutos y Rasetsu se vengó de él, sus hombres lo quemaron, envolvieron el cuerpo en una alfombra y lo tiraron por un barranco, por esta razón se quebró sus dos piernas. Kikyo lo encontró y decidió cuidarlo y curarlo. Sufrió quemaduras horribles y estaba paralizado. Onigumo deseaba mucho a Kikyo y ofreció su cuerpo a centenares de demonios para tener un nuevo y restaurado cuerpo. Naraku nació de esta fusión y es por eso que éste tiene una cicatriz en forma de araña en su espalda. Posteriormente tanto en el anime como en el manga vuelve a aparecer en los recuerdos de Muso, pero son reabsorbidos por Naraku. Más tarde Onigumo, o al menos su corazón humano, es depositado en el monte Akurei y sellado allí junto con los sentimientos de humano de Naraku. Cerca del final de la serie. Naraku vuelve al monte a absorber sus sentimientos humanos para inundar la perla de maldad y traición. Su aparición aparece en el episodio 020 del anime recordado por Kaede, ella dijo que luego de que Kikyo sellara Inuyase y posteriormente muriera fue a la caverna donde se encontraba Onigumo pero al llegar vio como todo se consumía por las llamas. Al ver esto ella pensó que no se salvaría y que sus restos serían calcinados por completo. En el manga la aparición de Onigumo es en el capítulo 065.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 all the time all